Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí con Paula de Vieja que Viaja y muchas gracias de nuevo por seguir este viaje desde Vietnam hasta Rusia por tierra. En este momento los estoy saludando desde Irkutsk. quiero contar cómo llegar al lago Baikal. Una de ellas es yendo a la hermosa isla de Aljón, que queda más o menos a unas entre 5 y 6 horas de Irkutsk y otra manera es ir al pequeño pueblo de List Bianca que ya es más cerca para los que no tienen tiempo queda más o menos a una hora de Irkutsk. ¿Cuál es mejor? Bueno, dependiendo del tiempo que tengan, pero por supuesto, si tienen tiempo, yo les recomiendo ir hasta Aljón, porque es, son unos paisajes maravillosos y es una isla considerada sagrada por la etnia que vive aquí en esta zona de Rusia, que es la etnia burial. <risa> Por eso en muchas partes de la isla Aljón, ustedes verán bueno, que hay puntos con muchos digamos, trapitos que están amarrados a palos. Esos trapitos se supone que son deseos que pone la gente y los deseos se los lleva al viento. En mi caso, Baikal Secrets me llevó hasta el extremo norte de la isla, que fue un tour maravilloso porque gracias a ellos pude conocer las diferentes leyendas chamánicas de la zona. So Ahora Pishanka so Pisok es Sanders, everywhere here, and here is the longest beach on the island, 7 kilometers. Vino una gente ahí a tomar el sol en la playa. Otra cosa es el agua, la temperatura del agua. Yo ya lo probé y casi no aguanto. Ten yeah, was a Gulag prison, Stalin's times. People could come here. For example, if they stole one fish, they could come here for one year. Two fishes, three years. So it was very tough times. <muchas> <muchas> si ustedes deciden no tomar un tour al extremo norte de la isla pues también vale mucho la pena porque pueden alquilar una bicicleta y con esa bicicleta pues moverse hasta donde puedan. Lo que pasa es que la isla es bastante grande. Si no van en jeep es difícil llegar digamos al extremo más norte de Aljón. Me quedé dos noches en la isla de Aljón en un hostal recomendado por Baikal Secret que se llama, diríamos nosotros, Donde Olgi. Si les gustó este video porfa no se olviden de su like Y me comentan cualquier pregunta que tengan aquí abajo en los comentarios Muchas gracias Bye bye